Never been a fan of the hills You feel like when the Technicolor first arrived There's something that I've never seen Oh my god, esto va a ser épico, papus Se mamó Unos minutos más tarde. Ahora sí viene lo chido. y el amor eso no me lo esperaba ¡Qué bruto apocalicero!